hacer equipo conmigo. Okay, vamos a ver. por aquí. Yo me ensordezco y empiezo a grabar, eh. Ok. Más <risa> Ah, más. Yo voy a conseguir ya diamantes, chao. Es okay. que de hecho si ¿sí es legal. Uf. Pues Madre mía ¿cómo hemos empezado hoy, eh. Dios de pues nada. Mejorando la rapaz. Se empieza hoy. Se empieza hoy. Vamos hace lo que sí. Se empieza. Hermano, las cosas son tan grandes que me tapa toda la vista. Sí. La piedra parece hierro. Vámonos para abajo. Lo malo de esta versión es que en esta versión no hay estructuras igual. ¿Cómo sí. es estructuras? Ah, oh, o vale. sea, DEAS. Por cierto. ¿Eso? La la están, pero el portal y eso no está. Este sería. el El portal de estos es medio construidos. Ah, los portales. Pues ya seguimos, Ahora sí. Bueno. bueno porque no tenemos skin. Porque está. Eh, entonces llama esto. Craqueado. Está craqueado, ¿qué quiere decir? Que me no el premio. Eh, me voy a hacer dos hornitos. Que se necesitan. necesitan dos hornos. Y a ver. Esta serie. Vamos a ver. Cómo nos sale. Porque. Esta serie. Pues yo la quise hacer hace mucho. Pero. No creo que haya podido, así que... Ahí está. Y, como ven... Se va a hacer de noche. Se va a hacer de noche, vamos a ver. Conseguí 18 de... Uh -huh. de... De... Se va a hacer de noche. Ahora Este coso, ¿cómo se llama? Hierro. Solo me faltaría ir por... Carbón. Listo, ya tengo bulgerro, o sea, acá eh, pongo una pregunta, yo me en esa versión ahí de sí, eh Sí, supongo que sí. Listo, eh, la, may la mayoría eh, de los que estamos aquí, creo que tenemos de, de 100 suscriptores para arriba. Bueno, menos... menos... Z pum. Ah, no es el totem. O es sea, el, el 1.12, ¿no? Creo. Chico. No, sí, creo, creo que se metió parte del 1.12. ver, falta. Y... ¿Cuántos hierros se necesita para tener full? Eh... 24. ¿24? Ya, ahora yeah. sí. Oye, Daniel, no te conté, pero. Me invitó, me invitó en un torneo pvp, ¿crees que pueda, crees que pueda dar pelea? Uy, ¿quién te invitó? Eh, un amigo que se llama Rembelcito Tal vez es pelea Rembelcito, Si quieres, si, si quieres entreno más, yo sé nah, no, ni no, no, ¿por porque me vas a entrenar tú? Tampoco es que me ganes por mucho, hola Eh... Por mucho Oye Dime yo digo que si te prepares porque ayer en Networks pues te mataron bien fácil Bueno, en Networks en Y en Skywars Bueno, pero en Skywars es que... Ah, maldito Estaba manqueando <risa> Sin mi mouse, sin mi mouse no son lo mismo <risa> Yo con un mouse de oficina, eh no, Todavía tenía los botones extra ya hacía clutch, re épicos Y bueno, no, casi nadie. No Hermano, al fin encontró a alguien que juega con mouse de oficina, porque todos juegan con mouse de... ...de game. pero Daniel, ¿tú estás acostumbrado a jugar con mouse de oficina y sin botones extra? No. <risa> yo no, yo me había acostumbrado, me tuve que acostumbrar de nuevo, porque ya me habían comprado uno. Se me dañó. Ni uh Sí, -huh. me pedo, me acostumbro. Eh, ya estoy esperando que sea, a que sea Navidad para que me compren el... Eh, ...el nuevo mouse. Uh -huh. ¿Viene un boxing épico? Cuando lo tengas, quiero ver el unboxing. ¡Eh, el no, fitigo, no, no, full no, no. hierro! Creo que va a ser un B.S.G. el que, el que me van a comprar. Ay, amigo, qué marca que aquí no hay altos hornos. Lo que me voy a demorar en es cocinar esto. Ah, tranqui, tranqui. Solo necesito una chuleta. Para la próxima lo hago en una versión más nueva, ¿eh? Oye, debe, debe un va, si, ¿si va a participar? Eh, no. Entonces, ah, es que nada más vi que se conectó. Está en espectador. En espectador. Oh. Oh, Así que, pues ya saben, no si legal ni nada de eso. Él va a ser el moderador, ¿eh? Dea. Él ve si una persona usa x y eso, ¿no? Ah. Ya tengo cubos cool, de ah, lava, ahí. amigo ya puedo ir al NER. Ya me voy al Ner, chao. What the fuck? Reforme voy... a unidad los pibes. Oye, pregunta... Oh, en serio, no, ya, ya, al nerd, ¿Ya a ver, me al Ner, chao. ¿Se puede hacer PP para... acá? O sea, si... Sí. Eh... Axel, ¿me das? Hazme en el Discord para hacer los demás canales. Eh. Tengo mal ahí. Bueno, toma más lava. Te gracias. Ah, pero pues, ah, pues espérate, te tengo que dar una. porque qué? Ahí está. Bueno. Oh, ah, hay un canal de directo. <risa> sí. Voy a hacer un barco y todo. Uh, mal ahí no había pensado en el barco. ¿Te digo algo? ¿A quién? ¿A mí o a Joseph? A, a Daniel ¿Qué cosa? Desactiva el inframundo No me jodas, actívalo. Épico <risa> Es que lo desactiva para que... ¿Cómo se llama? Es que vamos a tener que ir desbloqueando Daniel, espérate un poco más Ah amigo, pero igual ya voy a tener todas la, las cosas que necesito Ahí. Yo tengo acá y agua para después Aquí, lo voy a hacer así a lo rápido, nada más para... para ir separándonos, porque... Ay, sí. No, pero mal ahí lo del Nether, no... Es que lo siento, pero, a ver... Ya, tener ver, todo en un día... Pues, no vamos sí. A ver, yo, solo, yo solo quería ir a lente en un día. <ríe> no más. No, pues que... Hubiste eh, eh, puesto la versión 1.16.5 de Avianera y te, ya no tanta preocupación. <ríe> Daniel, eh, ¿segúrese si te quieres hacer para ir en el aún en, en un día? ¿eh? Oye, que al ENT no vas a poder ir, aunque más quieras. Tenemos que ir, la gran mayoría. Sí, tenemos que ir ¿Qué? juntos. ¿Cómo? Si no, no ya me imagino a Yami cuando yo diga, ah, tengo 20 diamantes, ahí expecteándome a ver si uso X-Ray. <risa> pues nada, queda, que a buscar diamantes, ¿no? Eh, dile, Axel, porque es muy raro que le digas Sí, diamantes, sí. Eso sí, ya. Sí, pero... ¡Ay, ah, es verdad que hay aldeas! Se me había olvidado, chau. Oh, ¡Drop! ¡Uh! ¡El pibe ya tiene hierro! ¿Qué pedo con este no está yo ya voy tierra, eh. Lo bueno es que ni siquiera está grabando, de seguro. No, yo no estoy grabando. Pues qué buena serie, eh. ¿Quién dijo vamos a verte? No, ¿A quién van a ver? Daniel, literalmente te, te, por, por eso te invité, porque pensé que ibas a, a grabar. Voy a matar a esa bruja. Ah, me van a ver. ¿Creen que yo pueda hackear el server? No, me humilla. Glowstone. A ver. Bueno, chavales, el que, el que quiera estar conmigo, eh, yo me voy a ir a la, a la, a la, a la otra llamada de dúos, porque... Ese <risa> Waterloo. <risa> a ver. Nada, nos vamos con el Joseph. <risa> la puta. A ver. Ahora espérate. ¡Me cago en todo! Me cago en todo. Ey, qué onda! ¿Por qué me huiría acá, solo? ¿Qué onda? ¿Por qué entran en todos? todo? ¡Me cago en ¿Eh? te lo prometo! ¡Yo no entré! Eh. ¡Yo no entré! Nada, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Maldición! ¡Lo ciego! Yo lo tenía configurado para solo dos personas. Hermano, eh, yo ni sé cómo me metí. Yo, Yo estaba ahí jugando y de repente eh. me metió. Eh, del... No pasó nada, no Yo, pasó nada intentando todo. Yo intentando no escuchar muchas voces y, y, y meten a todos, maldición Ya gente, voy a hacer de si perdón, me pero... muero pierdo todo No creo que estuviera solito Sí, pero te lo ¿no tienes que traer a todos Eh, sí, porque qué pendiente dejar a todos, ¿no? Somos consiguió... cuatro, dos, do, dos y dos Gente, voy a hacer la locura más extrema que voy a hacer en mi vida Tira, hacerme un water drop hey, Yo sé, tú estás no? adentro, eh? Te lo vas, te digo Los, vi los viciados en una llamada y yo y Axel, que somos los que estamos grabando en otra, por favor Ok, <risa> tres, dos, uno Oye, hey, ya sé, ya sé ¡No! Yo sé ah, me libré. Dime, dime Voy a hacer algo Ok Ahí estamos Ahí está, ahí está, aquí ya no pueden entrar bien ahí. Eso es todo. Ay, sí, es cierto, ¿sabes qué? Te va a dar a tu, sí. Te va a dar a Perdón a por invitar al Bruno, no sabía que. Es que sinceramente su voz también harta un poco. <risa> Perdón. Nada, tranqui, tranqui. Pero también, no Martín, maldito Daniel, ya, ya va a ir al. Ya se puede ir al Nether, qué hijo de. ¿A poco llegó al Yo, muy apenas en un capítulo, eh, eh, eh, yo, muy apenas eh, en ese tiempo me hago unos pantalones de hierro y ya estoy listo. <risa> Hasta ahí se termina. Nada, me acaban de comentar que está paseando. Ah, ya. Yeah. No, no hay ido a ver. Ojito, ahora un modera bien. A ver, vamos a ver esto Ay, que por cierto tengo que volver a jugar con su texture pack La última vez que jugué con eso fue en enero Yo no, yo, yo me puse un texture pack así, aleatorio de pvp porque no tengo para oh. su rival eh, Pues fíjate que el que yo tengo, tenía ayer ves eh, pues el que viste según en la partida ¿Sí? Bueno, pues este está hecho para un survival De hecho se ve bonito, me gustó oh, muchas gracias ¿sí? ¿Dónde está el link? Eh, pues lo, está en el video dirigido y ya de ahí te vas al... Oh, ah, yeah, ya, yeah. ya O sea, ese link manda un video y ese video ya manda el link ¡Épico! Si sí vi el video, ¿eh? de la partida, estuve atento Lo subiste y, y lo vi es todo Pero se me olvidó, se me olvidó comentar, pues No sé, sí, vi que comentaste? Sí, sí, por eso, pero se me había olvidado comentar recién cuando lo subiste Ah, vale Ay, que por cierto, YouTube me lo, me bugueó las likes No sé por qué Espera, me muteo para hacer algo rápido, ¿sí? Claro A ver... Quiero ver, ¿qué hay acá? A ver, buenas cosas. Tengo acá, en tu lugar episodio, claro que sí. Okay. Ojo. Listo, ya falta poco. Ojo, para... una mansión. Bueno, para que empiece el, el partido. ¿Estás emocionado? Obvio. Y nervioso, a la vez. ¿Qué o sea, Contra Argentina Contra Argentina ¿Tú quién crees que gane? Eh, que sí estoy emocionado, ¿eh? Perdón, pero estaba emocionado Es que si México pierde este ya, ya queda eliminado del Mundial Ay, sí. Ojalá que no en la Argentina, ¿eh? Solo pido eso mi pronóstico yo creo que es un empate porque. Ojo, encontramos Igual, un... igual, que... igual que Argentina pierda dos partidos es un poco imposible. Nuevo hago con comaca? <risa> no Uf. casi me muero. Como Bruno me mate? Como Bruno me mate lo quite. que me sorprende, que encontré una mansión en ti. Eh... Bueno, li literalmente me metí a puro viciado, no sé qué me pasó. Espero que los demás no sean así. Dios Y al día contesta que sí. Oye, qué ventaja de tener esto, ¿no? A ah. eh, Daniel igual tampoco le creas, es, es, es más mentiroso que... <risa> oye, pero... Oye, pero el otro... El... El este, el... Bruno. No, el otro me contestó que sí, el... El Aron. ¿Cuál? ¿Cuál otro? El Aron. Ah, ¿qué, ¿qué te contestó? que sí, qué? Que sí encontró la mansión. ¡Ah, bueno! A ver si un día, Aron me prestas su cuenta. Y me voy a meter a terreno. XD Tú también puedes hacerlo, ¿no? Con los no se puede. Pregunta. Eh... Creo que sí. Sí, con que te des comandos, se puede. ojo oh, oh. No, pasa pues ya está el espectador, ya sé. Duerman. No tengo cama. Duerman. ¿En qué cama? Estoy minando. Literal. El pibe todavía no duerme, eh, para mí que también es mentira lo de la cama. Okay. <risa> es que no es ¿En qué día vamos? Día 5. ¿Cómo my Día 5. Oye, teal, eh, me, diste me diste buena suerte y las partidas que grabé de Skyward no salieron ni, no salieron nada la guía, eh. <risa> la primera vez que que se ve bien. <risa> Ese es nuevo, eh. El, bueno, para mí sí, bueno, para mí también, que de buena suerte. Vale. ¿te bien? Pues ahí está tu día. ¿Cómo que no nice que no hay todo? No manches, no okay. manches que te alejaste del set, con que pusiste y no funciona. No, o sea que. Voy a dar rápido. Barra CP. Ya tiene... Ya tiene hasta perro. ¿Qué? Ya tiene... Ya tiene hasta perro el, el este. El... Daniel. Ah, sí, el set como no sirve, les tienes que dar el, el administrador porque... Es Tengo que, que no ningún... ¿eh? cómo se configura esa cosa, pero no... Luego. A ver, si le puedes por ahí preguntar al NOVA, por favor. ¿Al NOVA? Sí, porque él es a dar mucho de proyectos. Eh, voy. Oro. Nice. No, comida, no. ¿Quién no es Jimmy? Tú, te, te están diciendo. Me <risa> están diciendo como, como, como el nick de, de Minecraft. Nada que ver no. Jimmy con Jimmy. Épico. La neta. Espero que no lo vea la persona que yo pienso, porque si no, si me baja. No, pues nada que ver, ¿eh? Nada que ver. A ver. ¿Qué quiere decir En no Mike. A ver. ¿Cómo le doy el carro vacuno? Axel, manda, manda corde... Ah, no, ahí te pega, ¿no? Eh, es que se supone que si no, todo está... A ver... Espérame tantito, que voy con él. Por... ¿Cómo que no hay...? No eh... este... se puede. No se puede Entonces tengo que seguir configurando. Mira, por esta no vez... manzana de oro! Me está ahí? Solo por esta vez, voy a permitirte que hagas tienes okay, tu okay. cama tienes tu cómo se llama esto tengo mi cama pero espera la, la, la, le doy vuelta porque a ver por esta ocasión voy a hacer game rule keep inventory ¿ok? y más que se está encendiendo la pinche mansión aquí está mi pero, cama espera, vaya a hacer clear inventory no, no me me lo creo que me va a hacer es spawn point aquí eh, perdón por eso, eh, de, no lo tenía planeado. Ok, igual. Bueno, solo los dejo porque ya le pregunté a un amigo para lo de los humanos. Estás... Vale, entonces, pues... ¡Negra! Igual tuve Gracias. la mala suerte de que la mansión se está incendiando. Oh, bueno. No, pero tuviste, tuviste suerte de haber... Encontraba un perro, lo adoptaste a la... de una y después la mansión Ya no, bueno, pues yo los dejo, chicos, eh, me voy con Joseph ¿Va? Eh, ¿qué vas a hacer eh, para que yo pueda estar aquí? ¿Dónde? Vas a hacer... Eh, me vas a hacer Spawn Point aquí A ver, espérame Voy a... a ver si tengo mi home Yo tengo el okay, okay, pregunta Sí, sí, tengo el hijo entonces, voy a hacer TP también. Vamos a ver, ¿qué Entonces, ordenadas son estas? Pregunta, Jimmy. F3. No sé cómo te llames. Uh -huh. Es... The... Pues, ya estoy grabando, por fin. Ah. Yo me encontré una mansión. Menos... 862. Pero se está incendiando. A ver, deja, yo me hago no, TPA a esta coordenada, para ver, ¿va? Va. Voy a apagar el juego. Es que además no puedo explorar la mansión porque sin el spawn point, porque el hit está imposible. Yo creo que me, yo creo que nada, me voy a grabar como 7 minutos o más para irme a ver el mundial y ya. Claro. Después supongo, después supongo que otro día seguiré grabando y ya. no tengo que recortar casi nada nada más nada más le pongo musiquita épica y ya Pero épica, mi Oigan, ¿es mi música música música música muy música muy música música grandes? No, grandes las son Están saliendo grandes grandes? música música grandes. música música música eh, ¿te cuento cuál va a ser el especial para, el, eh, para los 100? A ver, cuenta. Voy a... Ah, voy. voy a publicar... Voy a publicar ¿Qué? un texture <risa> pack que me está haciendo un maker. ¿Qué? Ojo. Un pack maker me está haciendo un texture pack. Me, un pack está. Text -pack. ¿Es Literalmente, ¿Qué? cuando llegaron los suscriptores, eh, me, me envió solicitud de amistad y me, y me propuso lo del texture pack. Eso es esto? ¿eh? Me, me, muero, me muero, me muero, ¿Cómo sobreviví? ¿Cómo sobreviví a eso? No lo sé. Me van a matar los típicos estos que atraviesan bloques. Ah, no manches. Oye, ¿Sí? ¿a José? ¿Sí? Eh, si quieres te puedo regalar algunas cosas. Solo me dices tus coordenadas y te doy algunas cositas. Ahorita, ahorita. Igual gracias, eh. Bueno. Estoy, estoy picando ¿Eh? nada más así para... Tener algo que subir por el día de hoy Toma, te eh, ver ya dónde Ya sé ¿dónde estás? Por hago por totem Tengo totem Tengo totem Tengo totem Me voy, me voy wow. Aún me quedan más indicadores pero creo que no me ha hecho spawn point Yumi Sí, sí, hace, sí Hace pero. un minuto Yumi había entrado a mi cueva Hace un día? Día? Oye, eh, por, favor, Axel, eh, por favor, oigan, eh, ¿pueden decirle a Axel? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que yo me raro. Eh, bueno, literalmente. Ese nombre es una apuesta. Es que no sé cómo decirte. Ahora te voy a decir, Axel. ¿Cómo? Oye, eh, ¿Sí? Axel, ¿tienes comida? Sí, sí Axel, Axel. A ver, sí tengo. Tengo ¿Ranto? 14. Es que estoy no sé. a punto de morir, es decir... sí, tengo un corazón. A ver. Literal. Tengo... Eh, ¿Cómo estás hijo mira? A ver, toma Excel. Sí, con Mante. Una duda, ¿ya me hiciste spam point ahí. Eh, se supone que ya... Se ah, supone eso. que ya te lo hice Debería funcionar ¿Cómo no funciona, voy a de No siento mis piernas He caminado mucho no ¡Ah, a una a chuleta! chuleta. Amigo, ya me llevo un, un tótem, ya estoy feliz. Este, mi el, pi el pibe que farmea full y es un supervisado en el Minecraft. Es que les tengo que admitir que yo soy bueno en survival. Sí, ya lo dices. No, no, no, Yo todo traje diciendo que en la descripción voy a poner el link de todos los videos, pero recordé que no está grabando este Daniel. No, no, no, no, no, no. no. ¡Pucha madre! Eh, no, no. Eso nunca pasó, ¿eh? eh. tienes, ¿cómo se llama? Eh, el Kiwi Metal. Solo por esta ocasión, sí, ocasión tienen el Kiwi Metal. Sí, solo... Solo por esta ocasión. Tengo un automático que Oh, se siente horrible. Ventajas de ser pro, play, pro player PvP, pues lucharle épicamente en la lava. Nah, la neta sí, ¿eh? Cosa que no hice. Voy guardando en este cofrecito. Eh, el totem. Ojo. Amigo, lo, lo único malo es que la lava que está aquí me está quemando todo. lo bueno es que tengo agua. Hermano, acabo de encontrar una granja de pollos acá. Amigos, soy yo, se está laggeando el server un poquito a veces. No, el server, sí, el server está bien, eh. No, yo van? estoy lag, porque... Porque como eso es literalmente se incendió toda la mansión, estoy un poquito lag. A mí me va Dios. a esto. A mí también me bajaron los FPS, no sé por qué. Esto es porque la mansión se está incendiando. Y tal vez sea eso. Hoy me vamos. Este oh, es la mi libro Que, tú, casi, casi ah, me dio que me Qué mierda de libro. Pero igual, tengo otra manzana de noche. Digo de noche, no, de oro. Ya tengo dos. <risa> Pero, pues yo. Uh, aquí tengo todo. Hacha de llego con eficiencia uno. Me la llevo. Oye, Joseph, ya sé. Mande. Tengo aquí esta comida cocinando. Y te voy a dejar un regalo. ¿Vale? Bueno. Ok, no, sí. es una extra humilde. ¿Te imaginas que me, va, que me aparezca el bloque ese de diamante que da lo poco al posible? Casi me caigo en esta cueva. Eh, que, que si va en la a manzana de oro, matar a un vindicador por otro totem, obvio que sí. Eh, no sé. ¿Pregunta... Otro totem, totem conseguido, gigis. Oye Axel, chavales, ¿vale? el partido empieza en breves. Sí. Se podías ir grabando el partido. <risa> Oye, Axel pregunta: ¿las cosas si te matan se te quedan en el inventario? Solo por hoy. Solo por hoy, exacto. Por el. Ah, solo por hoy. ¿Qué? Sí, solo por hoy. A mí con eso me va decir, gracias, Axel. No hay de qué. Eh, gracias, sí, solo por hoy, porque como no funciona el, el set-com. estos manes que tienen del hacha. Eh. Tengo una nalda, ¿no nice. Ahora, hacer Farmeo. ¿Sale Farmeo, Sí. Hermano, Mac, ¿justo me morí? por un Creeper. No, amigo, eh, Axel, mira, ven aquí y, y decime si no te va un poquito la aquí en este incendio. Oye, ah, Axel, eh, ¿Tú quieres entrar al torneo de PvP? Eh... Ojo, ¿estaría por. Ojo, sí, no, sí. Pero, sí. Pero, va súper claro. Eh, según yo, lo iban a hacer en tres rondas. Una ronda de Betfix, de Parkour y de Wachise, creo. sé yo sí quiero. Sí. Me, lleva yo la atención, quiero eh. me Yo también quiero. Me llama la atención. Eh, Bruno ya está. Solo falta... Eh, eh, Daniel, tú tienes que preguntarle a Rambelsita, ¿eh? Porque no sé cuánta gente falte. La neta sí me llama la atención, eh, Joseph. Va, yo, yo le digo y... Yo, yo creo que sí entras, porque todavía falta un chorro de gente. Igual tú, Daniel. Ok. Pásame el ML, porfa. Está en el, el Discord. Discord. Está, en, está en este server de Discord. Sí, sí me va la D. Axel, por maldición de, la, de desaparición, ¿quién lo quiere? No sé, no sé quién lo quiere. Ya tengo sotem, pero sigo buscando los Vindicadores. ¿Tú crees que queden más? Es que creo que se incendiaron oh. Aquí hay uno No, este no es, este no es, este no es ¿El del hacha o cuál? Igual me interesan las esmeraldas de que suelta el hacha ¿Un vindicador? ¿O uno de hacha? Uno de hacha ¡No, mi agua! ¡No, mi agua! ¡Qué para de Creeper detrás hey, ¿qué es... le pasó a mi agua? ¿Dónde está? Ah. Estoy buscando. Y una pregunta, Axel, ¿tú, nunca, ¿tú no vas a jugar el Survival o...? Sí, lo voy a jugar. Entonces, y... Él ahora mismo lo está jugando, literalmente. No, pero o sea, lo vas, lo vas a jugar sin creativo y así Survival. Sin creativo. O sea, literalmente. Eh, lo está grabando, o sea, no... <risa> sí. Se va a poner en creativo. Y es más, nunca se, no se me... me... Grabaron, no nunca pero me no ha gustado eso de... Reja. Entonces vamos a ponerme en creativo un Para queso, ganar cosas un quesito Y si muchas veces me ven en creativo Es porque o estoy configurando Algo para probarlo O Quien me mandó el... a? Ah, vale. Solo quiero decir que este es mi primer torneo Así que no tengo ni idea Pero este no es, ¿Es un torneo A ver yo sí ah. participo yo torneo, y fue un torneo de Bedwars, que fue el de Joseph Ah, de yo, aunque que, que, que, ¿eso? Eh, sí, yo Ay, hice yo, un torneo de Bedwars No recuerdo... ¿no? ¡Te revelas! ¡Te revelas contra él! ¡Oh! Al final, ¿quién el ganó pico... ese torneo? ¿Mande? Al final, ¿quién ganó ese torneo? Eh, lo ganó Sabo Era Sabo. obvio, ¿no? Que Sabo Ah, sí, sí, sí pero me hiciste el spawn en otra zona ¿A poco? Sí, Pero bueno, sí, sí. Yo, yo siento que voy a vivir por aquí, aquí voy a poner mi home No, ah no, no metiste yo el comando sí. del home, así ¿ya Es home Aunque creo que ya los vindicadores se quemaron igual A ver te... Amigo, el bloqueo de mate 1% de posibilidades A ver, no, yo encima. sé es igual, oye, Axel, si quieres, eh, yo tengo una cuenta secundaria, eh, igual me puedo me, me puedo meter en así y puedo moderar igual. Eh, pues, si uy. quieres, uy, uy, uy, muero, muero, muero, muero, muero, muero, muero, muero. Ya no no sé. te muero. ¿Dónde? Momento ser dos SPs en una versión donde no sirven para nada. No, es Clip, clip. Oh, ¿qué Casi me mata un creeper A ver, ¿dónde Alex, me puedo? ¿Dónde? Eh, que, tengo una pregunta Es que siempre me pregunto a esto ¿Y qué te inspiró a ser youtuber? ¿Eh? ¿A quién le preguntas eso? A ver la Axel, ¿no? y después ah, yeah. a ti A mí lo y que me ti. inspiró Si ¿Sí es inspirado uh -huh. lo que me inspiró Pues fue... Este compañero, paro Literalmente eh, Pues, yo como siempre veía sus directos, yo... Como que me daba ganas siempre como ya estar con todo eso, llamada Y pues, subir mejores momentos, pero, eh, Algunos de los, como se llama, primeros directos Fueron en referencia para él y literalmente, yo me sentía muy nervioso la primera vez, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Alguien me convenció? Eh, no voy a decir ¿No? nombre, porque no puedo. No, es que es una pregunta. No, solo te este pregunta. Alguien me convenció, pero no puedo decir su nombre. Eh, no, ya sé, es eh, ah. secreto. Pero en sí, el que me inspiró fue Aaron. ¡Ah, Oh, bueno. Axel, ¿sigues hablando con Paltita? Eh, no, ahorita ya no eh, bueno, justo uh, es ella, eh Yo perdí el, el, el de, de ese Paltita de, de, Ah, este Como que lo eliminó, ¿no? Sí, creo que sí, sí Lo eliminó ¿Por qué? Mm. Axel, ¿me, ¿me puedes ayudar a revisar si aquí sí. quedan Vindicadores? A ver bueno chavales te... yo yo creo que yo creo que aquí hasta aquí dejo el video porque ya me quiero ver el partido a ver. ya va a empezar Chavales, bueno, por esta ocasión chavales, no sí, a lo voy a hacer que por que una te dicen pantalla así malo. que eh, a, Axel me retiro y después hablamos ahí por el MD de del torneo claro igual eh Oye, pues yo ya no si no eh. yo entro ¡Eh! ¡Eh! ¡Al diálogo! ¿Qué están haciendo acá? Bueno, chao chicos, despido el video y me, y me largo. Claro. Oye, Daniel, no veo a nadie, ¿eh? Ya no veo a nadie, ah, ya. ya no tiene guerreros. Ah. ¿Y el gole? Tan, tan, tan, tan. Listo, ya tengo todo Axel. Listo. Okay. Y ya me voy porque ya no quedan indicadores. Ok. okay. Eh, ¿Quieres hacer equipo, hacer equipo conmigo Axel? Adelante. Vamos, vamos. Hay okay. TPA, ¿no? Es, creo que también está un guiado. Pero... Sí, igual ya le dije a, a Rembelcito si te dejan enter te aviso. ¿eh? Ok. sí. Ah, oye, la cuestión es ahora que en esta versión no hay golems o siempre hay Esa es desde la 1.14. Creo. Entonces no hay golems. Si encontramos una mansión, Axel, hacemos dos totem tú y dos totem yo, sí. Va. Que por cada mansión solo hay cuatro indicadores, por eso lo digo. No, bueno, ya dejo la aldea, chao. Te perdiste, Axel. Voy atrás de ti. ¡Otra Ay, aldea! Amigos, tengo más suerte de aldeas es que. <risa> Hermano, me otra. otra. ¿Ha Había una aldea de, lo, de la jungla, creo. De eso, brotes gigante. ¿Vale? Axel, ¿tienes cubo? Eh, con agua. Ah, sí, sí. Yo tú no. Mira. Si quieres, coge uno y haz uno con lava. Vale. Eh... Por favor, sí, rechazo, si puedo, tengo nueve. ¿Qué tiene? Yo mientras voy ¿Qué? mirando ¿Qué? la zona, subiendo por acá. Dale. Hermano, adentro de una casa está lleno de cerdos. Ay, aquí hay nada. Eh... Ah, pues, en esta versión hay templos, ¿no? Del mar. Del mar. Templos del mar. Eh... Templo del mar, se supone que sí no, hay. Es de... No, este no lo no creo. Desde la 1.10 ah, ah, en un video de Pues ya, así, YouTube, ya, había... ya viejos, yo vi un templo del mar en la versión 1.10. Ah. ¿Por qué no me voy a poner Totem? Porque literalmente lo malgastaría porque tenemos el el Cape Inventory, solo por hoy. Sí, es un ¿Qué es eso de allá, Axel? Ve, mira, allá hay un hueco. ¿Lo ves? ¿Es cierto? No tiene herrero. Es el... Se va a hacer que una no. cueva. Vamos, Axel. Va, vamos, vamos. No, este no tiene herrero. Hay otras ah. librerías. Librerías. <risa> Tienes barco. que poner la superficie. ¿Cómo es que lo hundí? A ver. Vamos, vamos. Mira, yo me refería al hueco que está aquí abajo, mira. Ojo. ¿Qué es eso? Sí, sí, y sí, también es, aquí veo es... como que hubiera un barco o algo así, mira. Eso ¿Es eso? No sé. Espera, espera. Mm. Espera, espera. Otra cueva oh, Enderman, Enderman, Enderman, Enderman, ¿Cómo se hacían los botes? Para es que lo vean. Eh, Diana, Axel. mande Allá ¿Ah? había allá Indiana, allá abajo. Ah. Oigan, ¿cómo se hacen los botes acá? O oh, como siempre. No, no se sé hace un bote. Mira, mmm, ¿cómo te explico? Sí, tú, ya, lo hice, del... ya lo hice ya lo hice ya lo hice, ya lo hice. Okay. bueno gracias Oye, dónde quieres vivir eh, ¿Eh? ¿Eh? no vas a hacer casa o eso casa sí solo es pregunte cuando haga safe home hago casa porque así la noto con safe home encontré una cueva pero una algo que, que tienes que hacer cuando hay hagas el sercom eh, guarda los biomas esos o cosas así como estructuras que no puedes lootear en ese momento porque está el inventario lleno con ese setcom. vale okay. vas a tu casa y después pum te vas de nuevo allá y te te vas a tu casa de nuevo okay. y eso por mí. Oh, gracias. azúcar. Yo, yo tengo ya 14. Se puede replantar. Perrito, eres mi única oportunidad. ¡Ah! ¡Oh! Necesitamos un buen bioma. Ya, perrito, eres sí. mío. Amigos, ¿qué se es hizo de aquí abajo? Amigos, que como en esta versión del mar no es tan claro. A ver, todo esto es graba. Yo tengo el. ¿Cómo se llama esta cosa? El Gamma Full. Todo esto es graba. ¿Cómo se ponía eso? Lo del Gamma así. Eh, desde la carpeta de explorador de archivos. Eh, te vale. ibas a porcentaje, appdata porcentaje, el punto Minecraft y buscabas una nota que se llamaba opciones. Ahí te aparecía algo del Gamma. Y tenías que poner el botín. gama 100. Pues, pero voy a ser rico y carne. No tienen profesiones así como chetas, ¿no? En estas versiones no, pero... Oh, amigo! ¡Cerdos chiquitos! ¿Cuántos cerdos chiquitos hay allá, mira? Ah, ya crecieron. Ah, qué tristeza. Todos eran cerdos bebés ni Lo bueno es que ya tengo para el cubo con lava. Yo tengo ya uno. La puta. Cuidado, cuidado. Uy, allá hay hierro. Podríamos ir por diamantes. Igual. Mm. Sería Pero, pues, si quieres coge hierro. O no, yo ahora yo lo voy a coger. Va. De hecho yo creo que yo también tengo 19 de hierro. A mí se me estaquea por.. porque es. Estaría bien, mira, si encontramos un, un, una aldea, tenemos comida literalmente casi infinita. Ah, sí, es así. Yo tengo por, un stack de zanahorias. No, yo no lo digo por eso, yo lo digo por el trigo. Ah, sí. Me estoy encontrando está? como 80.000 al día en mi camino. Aquí ya no veo a Axel, no lo encuentro. Estoy acá abajo. Es donde estás Ataca esta oveja, ataca. Ya subimos o qué? Eh, ataca. Voy a ir por otro ya. poco de Ya, No pica ese, ya pico este Pucha, ¿me podría haber ido al nether? Ya no tengo picos de hierro. Yo voy haciendo una subida. ¿Cómo, cómo, cómo se curaban los perros? ¿Cómo se curaban los perros? ¿Con carne? Sí, con carne. Listo, lo tengo. Tengo que ah. un lobo para hacerme... Yo, yo, ya, yo ya dormite que es un lobo y estoy, estoy consiguiendo mucha comida. Tengo seis de hierro cocinado, eh. Si quieres un lobo, un nuevo pico. Yo tengo 30. Oye Axel, ¿tú has jugado alguna vez el Minecraft pero en la, en la Play? No. Yo lo veo difícil de jugar, eh. Ni tanto. Cuando te acostumbráis, es bueno el juego. A ver. Oye, este, ¿cómo se llama? Aquí podemos comer cuero. Y comida. Ya tengo ah, mía, que tengo más cartas. comida? Además. Además. Oh. Oye, yo okay. creo que, okay. ¿cómo se llama? que. me voy a desconectar? Que me voy a desconectar porque. Lo que se ve dentro del mundial. Por ah. Sí, tengo... yo lo estoy viendo. Sí. Eh, así que es. Yo ¿No me hay dos tengo que... conectes. Y yo ¿Eh? yo también me meto a jugar. No sé bueno. Cuando... El... Probablemente si no me voy cuando vuelva ya ya fue el diamante, pero igual. Ah, oh, bueno pasa nada igual Aaron se fue ¿no? Sí. no se puede no se puede guardar set home verdad por el momento ¿o no muchas le voy a preguntar a alguien que me ayude aquí ah, me voy o a sacar el home ¿Alguien sabe cómo se puede borrar el set varios -home? Eh... Ah, home? Del home para borrar el home en Del Home, home. Sí, para borrar set home, tenéis que poner el set home donde queréis ponerlo, de hecho. No, en otros servidores yo lo que hago es barra del home. Y ya. Okay. Aquí estoy abajo, Axel, por si me buscas, abajo de la montaña. Oye. Yo... En estos momentos yo creo que aquí me voy a quedar. Porque me tengo que ir. Para acá, justamente lo que les dije. Pero tal vez... dos entendemos y va ganando el partido uff tengo que tengo que ver barra set y nada hasta luego chavos ¿va? No va, bye así que nada yo me retiro como siempre un saludazo a todos ustedes y hasta otra chicos chicas chau bye bye eh, antes no sé si voy a subir este video, no sé cuándo, pero esa serie quiero que sea activa. Adiós.